Eso Dios le bendiga, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hora. Eh, son bienvenidos y esperando que esta transmisión sea de bendición y edificación para cada uno de los oyentes que están ahí. En esta hora vamos a presentarnos delante de Dios para que Él nos dirija en este Facebook que vamos a transmitir. Habla un poco más duro. Esperando que sea de bendición para cada uno gracias a Dios y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para que Él nos guíe y nos dirija. Señor te adoramos y te bendecimos, Padre, te bendecimos. Gracias. gracias te damos porque nos permite estar aquí adoramos, transmitiendo Dios mío a través de tus medios te, adoramos. te bendecimos te damos gracias, gracias te pedimos que te glorifiques en gran manera Padre que bendiga a cada uno Dios mío de lo que están escuchando y viéndonos a través de estos medios, bendícelo, dirígelo y guíalo, Padre. Señor, gracias te damos, te pedimos que te glorifiques, Señor, te honramos, te glorificamos, que merecemos. Sí, Señor, gracias por tus bondades, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por hacer tantas cosas lindas en nuestras vidas. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por la vida, gracias. Por todo lo que tú nos ha permitido, nos ha dado, Dios mío, en esta hora te pedimos que te glorifiques, sí, padre. Señor, te bendecimos, te adoramos, sí. te damos gracias por tu benevolencia, gracias, Dios, señor. te damos la gloria y la honra, Padre, eres exaltado, Dios, eres exaltado, Dios, en esta hora, te pedimos que tomes el control gracias. de los aires, que ministre, Dios mío, a través de las manos, Señor, te bendecimos. que tú bendiga a cada persona que pueda vernos y escucharnos. Dios. Padre, glorifícate en alguna manera. Dios te exaltamos Te oh, alabamos tu nombre, Dios. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Dame te damos gracias. Aleluya. Glorifícate, Padre, en alguna manera. Aleluya. Oh, gracias. Dios, te presentamos, Señor, en esta hora. Señor, Dios. Cada persona, Dios mío, que está viéndonos y escuchando, que tú le bendigas. Que tú le gracias, des, Padre. Señor, la oportunidad a los que no son cristianos, de poder conocerte, de poder unir a tus caminos, poder experimentar tu amor, Señor, sí. tu grandeza, Padre, gracias. Esperando Dios, que tú sabes lo que están enfermos, que tú, Señor, liberte los cautivos, que tú, Señor, sí, aleluya, sí. Que, que le dé conforme a tu voluntad cada uno que está esperando, clamando, esperando una respuesta tuya a cualquier petición, a cualquier necesidad que está, está ahí Dios mío, eh, esperando en ti cada día, te pedimos que lo bendiga, te pedimos que lo ayude, que lo guíe y lo dirija Padre, gracias, oh manifiesta tu poder y tu gloria, manifiéstate Dios mío, manifiéstate en las vidas Padre, oh aleluya, invocamos tu presencia Dios en esta hora, invocamos gracias. tu gracia, tu poder, invocamos de tu amor Dios, oh en esta hora Padre, bendice Dios mío, Oh cada nación, cada país, cada sí, persona, padre. padre, que está en necesidad de una palabra, de una respuesta tuya sus necesidades, te ¿sí? pedimos que obre Dios en ellos de manera poderosa y de manera especial. Sí, Aleluya. Oh gracias. Santo Dios, intercedemos a favor de las vidas en esta hora. Señor, a favor de los que están enfermos, Dios mío. Te oramos, Dios mío, para que tus misericordias, que son nuevas para mañana, que estén extendidas hacia aquellas personas, Dios, Dios que están esperando un milagro, Señor. Esperando, de una sanidad. Oramos e intercedemos a una de las naciones. Esperando, Dios, que este virus que ha afectado al mundo entero pueda ceder, pueda pasar ya. Dios mío, que venga un, un, un momento sí, de, manso de paz. Oh, aleluya, de armonía, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, aleluya. Padre. Santo eres. En el nombre de Jesús. Aleluya, gracias te damos Padre. Gloria a Dios. Esperando que tú te glorifiques Señor de gran manera. Alabado sea tu nombre Padre. Gracias. Sí, padre. Gracias. Bien, estamos transmitiendo para cada uno de ustedes, su hermana y amiga Luis Florentino, nuestro hermano David Sandoval, gloria a Dios, que eh, somos del ministerio cristiano, bendecidos en su reino incorporado con las iglesias de, de, de, del, del ministerio cristiano, bendecido en su reino, aquí en las matas de Falfán, República Dominicana, estamos transmitiendo para cada uno de ustedes, esperando que sea de bendición y edificación para sus vidas. Aleluya. Bendecimos su nombre. Y esta noche, Señor, le damos gracias. Esta transmisión también se están. Compartiendo con otras páginas de nuestro ministerio Amén. Las páginas de las iglesias También se está compartiendo en la página de Facebook de Enfoque Musical Radio De nuestro hermano y amigo Carlos Castillo Además en la red apostólica Javes También Y se está compartiendo en la página Un Proyecto, Una Casa para Dios también a través de este Facebook Live queremos saludar a todos aquellos que se conectan por YouTube, en la plataforma de YouTube. Vamos a estar cada viernes con la ayuda de Dios, mi esposa y yo, y las veces que mi esposa pues no pueda estar, pues lo estaré haciendo yo, y sin dado caso, por una razón ajena, a nuestra voluntad pues previamente o posteriormente estaremos dando las disculpas del lugar va, va a haber una, un tiempo de oración un tiempo de oración de 15 minutos y un tiempo de reflexión de la palabra de 15 minutos también así que los que quieran compartir los amigos, los hermanos los contactos que quieran acompañarnos eh, cada viernes están pues todos y todas invitados para que nosotros pues eh, disfrutemos de este tiempo en la presencia de Dios eh, orando presentando peticiones y trayendo una palabra fresca para edificar nuestras vidas. ¿Qué otra oración vamos a hacer, Tunisa? Amén, vamos a orar por la familia. Bendito sea Dios para que Dios esté bendiciendo a las familias, trayendo la unidad, el amor, la comprensión en las familias, que es la primera institución creada por Dios, la familia. La voluntad de Dios es que la familia esté unida cada día, que la familia esté. Eh, en armonía, bendito sea el Señor, que aunque hagan algunas diferencias, como hay entre la familia, ¿verdad? Pero que puedan llegar a acuerdo, puedan llegar a, a comprenderse, ayudarse mutuamente. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias te damos, Padre, una vez más. Estamos delante de tu presencia, clamando e intercediendo. Padre, en esta hora oramos con las familias, te la presentamos oramos Señor para que tu pobre Dios en cada familia Señor dice tu palabra que es la, la primera institución creada por ti Señor, aleluya Te pedimos que tú estés bendiciendo Dios a cada familia Que tú estés ayudándole a cada familia Que tú traigas Dios mío amor, comprensión, armonía, perdón Sobre todo, Padre Que las diferencias que hayan en las familias eh, puedan ser quitadas, que puedan llegar a un acuerdo en las diferencias. Padre, que los, los, los padres eh, amen a sus hijos, pero que también sepan corregirlos con amor, con disciplina, enseñarle eh, lo bueno, los valores. Padre, que aún se han perdido en la sociedad, puedan recuperarse, Dios. Que la, la familia pueda vivir en armonía de acuerdo a los principios. Señor, ten misericordia de las familias. Obra Dios de las familias, liberación. Obra Dios mío, sana Señor, restaura la familia, Padre. Bendice las familias, Dios mío. Oh Dios, aleluya. Oh esa paz, esa armonía, Señor. Oh y sobre todo que las familias puedan ponerte a ti, Padre, como el centro de su hogar. Aleluya, para que todo sea dirigido por ti. Para que, Dios mío, las cosas puedan salir. Lo mejor posible. Dios mío, trae armonía, trae obediencia de los hijos hacia los, a los padres. Señor, aleluya. Glorifícate, Padre. Ten misericordia de las familias. Restaura a las familias, Padre. Bendice a las familias. Aún suple las necesidades de las familias, Padre. Que cada padre de familia, Señor, pueda salir y, y en su trabajo salir a buscar el sustento y encontrar el sustento de su familia. Proveer para las necesidades de los suyos. Oh, Dios mío, oramos, oramos, clamamos, Dios mío, por la familia. Trae amor entre los esposos, comprensión, perdón, Señor, respeto nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es poder orar a favor de las familias para que cada uno de ellos puedan estar eh, en armonía, en comprensión, en perdón, ¿verdad? que mutuamente puedan respetarse comunicarse la comunicación sobre todo entre la familia es, una, es algo primordial para que las cosas puedan llegar eh, a, un, a un acuerdo cuando hay diferencias ¿verdad? Salir, uh -huh. eh, tener acuerdos para que puedan solucionarse ciertas situaciones que se dan bendito sea Dios, bendito a Dios. vamos a continuar orando bendito sea el Señor Vamos a orar en esta hora por los reyes, por los presidentes, para que Dios le dirija. La Biblia dice que las autoridades que están en las naciones han sido establecidas por Dios y están puestas para hacer lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Están puestas para obrar en justicia. Por eso ellos necesitan la dirección de Dios, para poder hacerlo bien. Bendito sea el Señor. Padre, te seguimos clamando en esta hora, te seguimos bendiciendo, Dios. Te seguimos honrando, Padre. Y en este momento presentamos delante de ti, Señor, los, los reyes en algunas naciones, los gobernantes, los presidentes, como se le llame, pidiéndote, Señor, que tú le des sabiduría, que tú le des entendimiento, que tú le ayude a gobernar con justicia, con equidad. Porque dice tu palabra que esas autoridades están puestas para hacer lo, lo bueno, para dirigir la nación, Padre, dale sabiduría para ellos tomar las mejores decisiones a favor de las naciones, que oh, las medidas Dios. que se tomen sean justas, padre, sí, padre, a favor de los habitantes de cada nación, que se obre con justicia, que se corrija las sí, cosas Dios. que están mal, pero que se, se, <coughs> perdón, se empeñen en trabajar y hacer las cosas buenas que vayan a favor de las naciones. Padre, bendice, Dios mío, las autoridades establecidas. Dale sabiduría, Padre, para hacerlo. Dale sabiduría, dale entendimiento. Quita toda oposición que se levanta. Dios mío, quita todo lo que se opone a que las autoridades puedan hacer el trabajo. Dale fuerza a cada ministro, cada ministerio, Señor, que, hay, que sí, haya padre. en cada nación que tienen que trabajar. Obra, Dios, para que estos puedan hacer un mejor trabajo. Sí, padre, padre. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, a favor. En el nombre de Jesús. Amén, hey, Padre. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Seguimos honrando y glorificando a nuestro Dios en esta hora. Seguimos bendiciendo las vidas. Seguimos extendiendo nuestro saludo y, y nuestras bendiciones a los que están viendo a través de Facebook Live que estamos transmitiendo. Esperando que sea de bendición y edificación para las vidas. Bendito Así sea es. el nombre del Señor. Así es. Eh, Bendito sea Dios. Como es comenzando que estamos, es posible que haya personas de las que yo tenía eh, el año pasado que se conectaban conmigo. Amén. Pero al, al no saber bien que ya nosotros pues reiniciamos estas estas eh, transmisiones es muy pro probable que no se conecten inmediatamente, pero a medida que, porque eso se va a quedar ahí eh, guardado y publicado estaremos haciendo la promoción del lugar y ya para el próximo viernes a partir de las 8 sabemos que habrán personas, creyentes amigos, contactos colaboradores de nuestro ministerio que se conectaran mientras tanto pues invitamos a los que están ahí a que se comente y que pida una oración lo puede hacer debe pedir la oración a esta transmisión a pedir la oración y nosotros pues estaremos orando eh, por ustedes. Así que cualquier oración, este es el momento. Este es el momento para usted pues, decirnos, hermanos, pastores, eh, por favor, oren por mí por tal petición, la que sea. Este es el momento. Para usted pedir sus oraciones, ya que a partir de las ocho y media, pues estaremos tomando 15 minutos para traerle la reflexión de la palabra de Dios. Yes. Continuamos orando. Sí. Vamos a hacerlo en esta hora por, por los enfermos. Bendito sea el Señor, vamos a interceder con los enfermos. Padre bueno, Padre de Dios, ah, en, el nombre de, en Jesús. el nombre de Jesús clamando. Dios mío, en esta, en esta hora, en este momento, lo hacemos por los enfermos. Sí, Pidiéndote, Dios mío, que tú estés visitando. No importa la enfermedad, oramos por los enfermos, no importa el lugar en el cual ellos se encuentran en este momento. Clamamos por ellos, Dios. Por cada, uno de ellos, por cada uno de ellos, para que tú estés en presentan diversas dolencias. Tu mano sanadora. Padre, en el nombre de Jesús. Hacia ellos. No importa la enfermedad. No importa la situación. No importa la situación por la cual están atravesando. Para ti no hay nada imposible. Señor. Sí, padre. Para ti no hay enfermedad incurable. Señor. A Dios. Jesucristo la llevó todas. Dice la palabra del Señor. Que por sus llagas. Fuimos nosotros curados. Dios mío, padre, amado, ahora tus manos esa persona que está ahí que sangre, a quejada de salud Que está en su lecho de enfermedad. Que piensa que no hay esperanza. Que piensa, sí, aleluya, que ya no hay solución a su quebranto. En el nombre de Jesús. Y esta hora, Padre, te pedimos que visite esa habitación. Que visite, Dios mío, ese lecho de enfermedad. La sea en el hospital, sea en sus hogares, sea donde quiera que se encuentren. Y ahora mismo, Señor, tú haciendo el milagro, Padre. Que esté desapareciendo cáncer, aleluya. Sí, Padre. Que esté desapareciendo sida, Dios mío. Que esté desapareciendo, Dios mío, sí, presión arterial. En el nombre de Jesús. Dios mío, cualquier situación, cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Glorifícate. Oh, en esta hora, Señor, tiene tu nombre sobre sí, esa va. persona que está esperando una respuesta un milagro y se sanando en padre. el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret nombre que es sobre todo el hombre. Sí, nombre nombre aleluya por el cual el fuimos nosotros Jesús. curados glorifica la palabra a Dios. que fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados que el castigo de nuestra paso fue sobre él y que por sus llagas hemos sido nosotros Dios. curados Aleluya, por esas llagas se le hicieron a Jesús sí, en su cuerpo cuando lo estaban azotando. Aleluya. En el nombre de Ahí Jesús. llevó en nuestras enfermedades. Sí, padre. Gloria a Dios, Señor ahora sana. Glorifica. Ya fuera toda enfermedad. glorificate, glorificate. Todo Glorifica a tu Hijo Jesús, sí, padre. quien pagó el precio. Oh, Santo, en el nombre poderoso de Jesús, levantando, restaurando, oh Dios mío, mi hermanos y hermanos que están postrados en una cama, levántense ahora en el nombre de Jesús y crean a esa palabra, crean a esa promesa que son reales y verdaderas, y tomen una decisión de levantarse, aleluya, y declararse sano, sano, y decir: Hasta aquí llegó este problema de sí, enfermedad. Yo me levanto gracias. ahora y declaro la palabra gracias. aleluya que dice la Biblia acerca de Jesús y que con su llaga soy curada y me levanto Jesús. y tomo la decisión de salir y tomo la decisión gracias. de entender que estoy sana aleluya, de sí, hacer un esfuerzo y levantarme, alabado sea Dios, Dios mío comenzar a caminar porque estoy sana estoy sano por las llagas de Jesucristo Obra amén y, y amén bendito sea Dios amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bueno, esperamos que estas oraciones le hagan el efecto. Amén. Estas oraciones, pues, Dios obre conforme a cada una de ellas. Hemos orado por los enfermos, hemos orado por la nación. Amén. Hemos orado al, al dios del cielo a favor de diferentes personas oramos por la familia también que es. es el núcleo básico de la sociedad y ahora en esta parte final pues vamos a compartir la palabra de dios Amén. y la palabra de dios que quiero compartir con ustedes se encuentra se encuentra en, en, esta, en esta noche, perdón, se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Y pon, bien, eh, pon atención, amado hermano, amada hermana, porque, amado amigo, porque lo que vamos a compartir con ustedes en esta noche es una alerta que Dios da a sus hijos. Amén. Una alerta a la cual debemos de poner caso, poner atención. Dice así la palabra. Requiero yo, pues, delante de Dios, y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina antes bien teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú ves en todo soporta las aflicciones haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo una carta, la segunda carta, a su hijo Timoteo. Tú sabes bien, Yulisa, que Pablo había establecido a Timoteo como líder en la iglesia que él, Tuvo la responsabilidad o parte de la responsabilidad de las tantas que levantó eh, en Éfeso, una iglesia. Sí. Y estando Timoteo en la iglesia de Éfeso, Pablo le habla y le dice estas palabras a Timoteo, le habla... Motivándole a que predique la palabra. Ahora, ¿por qué esta insistencia de Pablo? ¿Por qué Pablo motiva? ¿Por qué Pablo le exhorta a Timoteo que tome en cuenta la predicación de la palabra? Y que lo haga en todo tiempo, dice, Timoteo, dice Pablo a Timoteo. Que predique la palabra tiempo, a tiempo y, fuera de tiempo y fuera del tiempo. ¿no? En, en otro sentido, en otro decir, que no haya espacio, que no haya pausa. En otro, en otro decir, uh -huh. en otras palabras, cada vez que hay esa oportunidad, predica la palabra. Ahora, en el verso, en el verso 3 y en el verso 4, Pablo dice las razones por las cuales. Timoteo debía de predicar la palabra, dice Pablo que profetizando en, en, en este tiempo, dice Pablo que vendrán días, vendrán días cuando la iglesia del Señor no tendrá la enseñanza sana y la palabra doctrina cuando Pablo dice no tendrán la sana doctrina la palabra doctrina en griego es didaskalia didaskalia, perdón, significa didaskalia que significa enseñanza Pablo estaba profetizando a Timoteo, diciéndole a Timoteo que vendrá un tiempo cuando la iglesia del Señor no tendrá la sana enseñanza y estos tiempos lo, lo estamos viviendo Estamos viviendo los tiempos donde lo que se enseña muchas veces no tiene un asidero bíblico. Dios bendiga a esa persona que se conectó. Un honor, un placer tenerle en esta transmisión de Facebook Live. Pues bien, decía que la gente, la iglesia, no iban a tener la sana enseñanza porque lo que se iba a estar enseñando en muchos lugares es una enseñanza que dejo de ser una enseñanza extraída de los principios bíblicos, extraída de la Sagrada Escritura iban a hacer enseñanzas producidas por seres humanos egoístas, seres humanos amadores de sí mismos, dice Pablo y seres humanos que iban a producir enseñanzas con el objetivo de hacer mercadería del pueblo Así es. entonces el mismo cuidado la misma advertencia que Pablo le está haciendo a Timoteo aquí, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 5, es la misma advertencia que queremos hacerte a ti con amor. Hermano líder, hermano creyente, discípulo, amigo, colaborador, todo aquel que tenga la oportunidad de ver esta transmisión ya sea por Facebook, o por YouTube, ya que la vamos a estar compartiendo en YouTube, quiero hacerte amorosamente, quiero hacerte humildemente esta advertencia. Ten cuidado qué enseñanzas tú oyes, porque la iglesia del Señor en nuestros tiempos no está recibiendo, no digo que todos están así. Yo sé y reconozco que hay iglesias que le dan alimento sólido a los miembros, a los creyentes, a las ovejas, como tú le quieras llamar. Tienen líderes que se ocupan de escudriñar las escrituras, ¿verdad, Yulisa? De, de estudiarla para luego, el domingo, cuando se va al púlpito a dar sus estudios, sus sermones, darle un alimento sólido a la Grey para que la misma sea nutrida, alimentada de un buen alimento. Bendito sea Dios. Pero, lamentablemente, hay algunos que han apartado la, los oídos de la verdad, como dice el verso 4. Han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas de esos maestros falsos que han producido enseñanza, han creado enseñanza conforme a la concupiscencia de lo que escuchan, conforme a los deseos de lo que escuchan, para alimentar su yo, para alimentar su ego, y a cambio de una jugosa ofrenda, a cambio de dinero, a cambio de prebenda, el predicador le esté diciendo lo que ellos quieren oír, menos lo que deben oír. Porque hay personas ahí que me están escuchando o que van a escuchar posteriormente este Facebook Live que saben, hay personas que están ahí que saben que quieren escuchar lo que desean, no lo que deben escuchar. Hay personas en las que Dios está haciendo un trabajo poderoso, un trabajo especial. Y para Dios completar la obra en ellos, necesitan escuchar lo que deben escuchar para que sus vidas sean transformadas. Pero cuando le toca escuchar la palabra que necesitan, o cambian de canal o apagan la transmisión o se meten a otra transmisión porque ellos no están buscando lo que necesitan escuchar. Ellos están buscando lo que les gusta escuchar, lo que le llena su ego, lo que su ego le entretiene, lo que su ego recibe. pero no quieren ser confrontados con la palabra. Y como no quieren ser confrontados por la palabra, cambian la transmisión, no escuchan, se detienen a, a escuchar, déjame ver de qué se trata esa transmisión, pero inmediatamente ellos comienzan a escuchar y ven que lo que se habla no está conforme a sus deseos, a lo que ellos desean oír, entonces cambian la transmisión. Si en el templo se duermen, o dicen, ¿qué tanto habla ese líder? ¿Qué tanto habla ese pastor? ¿Cuándo es que se va a callar? ¿Cuándo es que él va a terminar este sermón? ¿Me estoy aburriendo? ¿Me está dando sueño? Claro, te tiene que dar sueño, te tiene que aburrir, porque lo que te están hablando tiene que ver con algo que hay en tu ser, que hay en tu vida que hay que cambiar, que hay que transformar, que hay que mejorar y como se te está hablando entonces te duermes, te aburres, no te gusta ese mensaje, pero si se, si se te estuviera si hablando, si se estuviera hablando de las cosas que le gustan a tu oído, tú estuvieras ahí tranquilo escuchando con los oídos bien abiertos y no quisiera que nadie al lado alrededor te interrumpa porque lo que estás escuchando es dulce a tu oído es miel a tu oído y por eso que Pablo le dice a Timoteo cuidado, predica la palabra es necesario que tú, iglesia predique la palabra porque de acuerdo a lo que profetiza Pablo Vendrán tiempos, y estamos viviendo ese tiempo, reitero, en los cuales la sala de enseñanza no estará presente en la iglesia, sino que en lugar de enseñanza lo que habrá es fábulas, cuentos de hada, predicadores que a cambio de dinero, que a cambio de, de prebendas, Estarán haciéndote shows, teatros, malabares en el altar o en las redes sociales te estarán haciendo cuentos de hadas, te estarán fabricando fábulas para entretenerte, como eso es lo que se busca hoy en día, entretenimiento. Estarán tratando de entretenerte, haciendo mercadería contigo, porque ahí es que está la idea. Yo entretengo, yo divierto, yo alegro Y a cambio de ello espero Que los que se estén divirtiendo con mi prédica Flojen del bolsillo, el cheque, la tarjeta de crédito Y me manden una ofrenda Para yo poder seguir con el show El show de payasos Pero Pablo le dice a Timoteo Predica la palabra, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, con toda paciencia y enseñanza. Lamentablemente, reiteramos, la iglesia está en un tiempo delicado. La iglesia está en un tiempo profético, la iglesia está en un tiempo peligroso. Donde se han amontonado alrededor de ella, de la iglesia, Yulisa, maestros y predicadores que lo que le enseñan son fábulas, lo que le enseñan son cuentos de hadas, como digo, valga la redundancia, lo que le enseñan son cosas para entretenerlo. Cuando la iglesia necesita que se le enseñe para que su vida cambie. Cambie su manera de pensar. Cambie su manera de hablar y de conducirse. Eso es lo que necesita la iglesia en el día de hoy. Nosotros, me incluyo yo también. Eso es lo que tú y yo necesitamos en el día de hoy. Que la palabra no sea predicada. Se nos dé una palabra fresca. Un alimento sólido. Un alimento de, de, de, que contenga nutrientes, minerales, vitaminas para que nuestra fe sea fortalecida, para que crezcamos en el Señor para que maduremos porque no hay otra manera de madurar en el Señor si no es a través de la ministración y la predicación de la palabra no hay, otro, no hay otra manera en que el creyente aprenda de Cristo, no hay otra manera en que el creyente crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no es a través de la disertación de la palabra de Dios. Hay creyentes que quieren vivir de sueños, de fábulas. Hay creyentes que quieren vivir de éxtasis. Hay creyentes, eh, hay cristianos que quieren vivir de, de revelaciones, de visiones. Y yo no digo que eso sea malo. ¿Verdad, Yulisa? ¿Verdad que no? Eso no es malo. Porque Dios habla a través de sueño, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de éxtasis. Amén. Pero eso Dios lo hace en, en momentos especiales. Dios no te va a estar hablando todos los días en sueño. Hay personas que desde que se levantan hasta que se acuestan es sueño y sueño, revelaciones, éxtasis. Oyen voces. Y dicen que es Dios quien le está hablando. Y yo no digo que Dios no te hable audiblemente. Claro, Dios lo hace. Pero esos son tratos especiales en momentos y circunstancias especiales que amerita que Dios intervenga de esa manera sobrenatural. Pero tú no te puedes pasar las 24 horas del día esperando que Dios te hable por esos medios cuando tú tienes la Palabra la palabra escrita. Y Dios es tan bueno, Yulisa, que Dios, aparte de que la palabra fue impresa en papel, Dios es tan bueno que la palabra está siendo eh, elaborada, transmitida de manera digital también. Aquí tengo yo mi tableta, donde yo tengo varias versiones de la palabra a través del cual yo puedo leer la palabra cuantas veces yo quiera. Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es que el Señor nos habla. Nos habla claramente. Como decía Pedro, con esto termino. Pedro decía que tenemos la palabra, la revelación, ¿verdad? Amén. Más segura. La cual no fue traída por voluntad humana, sino que hombres, santos hombres, santos, hombres de Dios, inspirados, inspirados por el, el Espíritu, Espíritu Santo, Santo escribieron la misma tenemos la revelación más segura la cual hacemos bien si le hacemos caso y aún en medio de la oscuridad no importa la oscuridad ella es luz para permitirnos transi transitar por la oscuridad sin que nosotros recibamos algún daño Así que yo te exhorto, hermano, amigo, colaborador, estimado contacto, yo te exhorto a ti que estás escuchando esta palabra, sea por Facebook Live o sea por YouTube o por otras redes por las cuales va a salir esta palabra, yo te exhorto a que tú, a que tú te sumerjas en la palabra de Dios. No le esté haciendo caso a fábulas, a cuentos de hadas, no le estés haciendo caso a cuentos que te hacen para estimular tus emociones, porque más que entretener, Dios lo que quiere hacer contigo y conmigo es transformarnos, santificarnos. ¿Y por medio de qué se hace eso? Por medio de la palabra. Jesús en la oración del capítulo 17 de Juan decía: Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Jesús orando le decía: Padre, santifica lo que tú me has dado, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amada. Si esta enseñanza, esta reflexión ha traído refrigerio a tu vida, si Dios ha hablado a tu corazón a través de esta palabra, déjanos saber cómo Dios trató contigo en esta palabra. Puede escribir, después que este Facebook Live se cierre, que se publique, en los comentarios, tú puedes dejar tus comentarios, que nosotros con gusto lo vamos a leer y vamos a responderte. En esos comentarios tú puedes decirnos a nosotros de qué manera Dios habló a tu vida. Puedes también dejarnos tus peticiones para nosotros orar por, la, por las mismas cada vez que tengamos esa oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y te dejo con la pastora Yulisa con las palabras finales de esta transmisión. Bien, Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno. Le damos gracias a Dios. Y gracias a los que pueden, han podido estar escuchando y viendo esta transmisión. Que sea de gran bendición para cada uno. Le damos gracias. Vamos a despedirnos en esta hora. Padre, te damos gracias. Padre, te bendicimos. gracias. Te glorificamos Dios porque nos permite en el nombre Señor, de Jesús, gracias, estar a través de estos medios, transmitiendo por la tu oportunidad palabra. que me diste de que compartir pedimos, tu Dios, palabra. Te pedimos Dios que nos bendiga y bendiga a los que están sintonizados. Que, están conectados, que Padre, están conectados, Padre. Aquellos que se conectaron en un cada lado. Señor, gracias te damos. Para escuchar tu Señor, palabra se y ser bendecidos por ella. De Jesús. Gracias, Señor. Amén. En Amén. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Y estaremos nueva vez, mi esposa y yo, el próximo viernes a las 8 de la noche. Esperamos verte por aquí. Fue un placer tenerte a ti en esta transmisión. Dios te guarde. Shalom. Te pone seria.